Hola a toda mi gente, ¿cómo están? Hoy vamos a burlarnos de mi acento francés Bueno, felizmente el mío no está tan, tan difícil, tan feo Pero voy a interrogar a personas en la calle al azar Y que decirles que repitan dos trabalenguas que son Bueno, vamos a ver si los digo bien, así, sin trampa uh, Uno es tres tristes tigres comen en tres tristes platos. Bueno, creo que lo dije bien. Bueno, ahora todo rápido. Tres tristes tigres comen en tres tristes platos. Bueno, ese es el primero. El segundo que les voy a decir que, que repitan es, rápido ruedan los carros en la carretera. Bueno, la R casi no existe. Bueno, no existe en francés, por eso es muy complicado, aunque yo pues me entrené mucho para más o menos pronunciarlo bien. Pero ya, no más conmigo vamos a ver cómo pronuncian mis paisanos estos trabalenguas. Entonces, bueno, salgamos de este cuarto rojo, donde me ven en muchos videos, y vayamos a la calle. D'accord, en fait, uh, c'est une question que pose l'espanol au français, c'est si on sait prononcer leur accent. Est-ce que vous pouvez répéter quelques mots avec moi en plus en espagnol? Oui, oui, je veux bien, mais... Bon, c'est pas très difficile. Rápido... Rápido... Ruedan... Ruedan... Los carros. Los carros. Ok, Rápido, Ruedan, Los Carros. Los carros. Okay. Rápido, ruedan, los carros. Rápido. Rápido. Ruedan. Rápido, ruedan los carros. carros. Carros. Un A difícil juego de tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Comen en tres tristes platos. Comen, Comen en tres. Dis... Tristes. Tristes. Platos. Platos. D'accord, très bien, vous pouvez je dire donc... adios. Oh... Adios, amigos. <rire> Merci. Merci. Oui, en fait, c'est pour... Euh, je peux vous filmer là-dessus. C'est pour une vidéo, en fait, pour euh, les Espagnols. Ils veulent savoir si les Français prononcent bien l'espagnol. Donc, vous pouvez répéter quelques mots avec moi. D'accord. Alors, pour vous, il y aura un mot pour vous aussi. Vous pouvez répéter le mot caro. Très bien. Et vous pouvez répéter le mot carro carros. Très bien. Alors maintenant, vous vous essayer de faire un, un jeu difficile avec les mots. c'est rapido, ruedan LOS carros. Rapido, ruedan LOS carros. Oui, oui, rapido, rapido, ruedan LOS carros. Très bien. Très bien. Et vous, Très bien. Très bien. Maintenant, un dernier jeu. C'est tres tigres. Très tigres. TIGRES. en tres. Tres Pobres platos. Pobres platos. Ok. Vous bueno, tigres. avez trois tigres. Commen. Entrez. En en Pobres. Pobres. Plato. D'accord, c'est très bien prononcé. Je vous remercie beaucoup. <rire> Merci. Oui. En fait, euh, si vous pouviez prononcer avec moi ces mots en espagnol qui oui, sont... je ne sais pas en Mais vous devez répéter en fait, c'est ça oui. le jeu en fait. Oui. Rápido. Ruedan. Ruedan. Los carros. Los carros. En la carretera. En la carretera. Très bien, on va la faire. Rápido, ruedan. Rapido, ruedan. Los carros. Los carros. En la carretera. La carretera. Très bien. Un autre mot compliqué à dire. <rire> Tres tristes tigres tres tristes tigres comen tigres en tres, comen en tres. Uh, platos tristes platos bien, decir adiós <laughs> Gracias.